Asociación Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares. Fondo Mallorquí de Cooperación y Solidaridad. Instituto de Desarrollo Rural Integral. Facultad de Ciencias Agrarias. La Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca Y el Gobierno Autónomo Municipal de Pocona. ...presentan... ...plan director de proyectos con enfoque de manejo integral de cuencas... ...en comunidades de la subcentralía Yurajmolino, ...municipio de Pocona, Cochabamba... ...situación actual de las comunidades en la microcuenca... ...el plan director de proyectos con enfoque de manejo integral de cuencas MIC... ...en comunidades de la subcentralía Yurajmolino, ...municipio de Pocona, Bolivia... ...se plantea como una herramienta de planificación del desarrollo... ...con el objetivo de contribuir a la gestión sostenible... ...de los recursos naturales... ...con la participación de la población... ...organizaciones comunitarias, sociales... ...e instituciones locales... ...constituyéndose en un eje principal... ...de la política del Estado Plurinacional de Bolivia... ...que se enfrenta ante el desafío en las próximas décadas... ...de la gestión del recurso hídrico... Recurso suelo y recurso vegetal. El municipio de Pocona es parte de la cuenca del río Misque, que cuenta con tres microcuencas priorizadas: Bachajmarca, Pocona y Yurajmolino. La microcuenca Yurajmolino está ubicada geográficamente en el municipio de Pocona, tercera sección de la provincia de Carrasco, con una población de 326 familias. ...con una densidad poblacional... ...de 3 a 5 habitantes por kilómetro cuadrado... ...siendo muy dispersa... ...una extensión territorial de 90 kilómetros cuadrados... ...aproximadamente. La zona de estudio se encuentra a 135 kilómetros... ...de la ciudad de Cochabamba. En gran medida estas zonas... ...están caracterizadas por laderas... ...suelos frágiles... ...con precipitaciones relativamente escasas... ...concentradas en tres a cuatro meses del año. Estos problemas tienen la tendencia de agravarse... ...con prácticas inadecuadas de aprovechamiento... ...y manejo de recursos naturales... ...afectando cada vez con mayor intensidad... ...a la población asentada... ...en este escenario geográfico. Los proyectos plasmados... ...fruto de todo el trabajo y compromiso... ...constituyen un aporte valioso... ...para la mejora de la calidad de vida... ...de las comunidades asentadas... ...en la Subcentralía Yuraj Molino ...de la microcuenca del municipio de Pocona. Recurso suelo. La problemática del suelo en la microcuenca... ...está caracterizada por una creciente desertificación... ...degradación, erosión... ...y la pérdida de la vegetación... ...generando gran preocupación en las familias campesinas... ...fundamentalmente por las características naturales propias... ...debido a la creciente presión de la población sobre los recursos naturales... ...y al mal manejo que se aplica. A esto se suman los factores climatológicos que son inevitables... ...como la lluvia y el viento... ...ocasionando la erosión hídrica y eólica respectivamente. Recurso agua. En la cuenca hidrográfica y Molino, como unidad territorial... ...el recurso agua es vital... Existe una acelerada degradación biofísica de la microcuenca... ...debido a la mala distribución de las lluvias... ...ocasionando un déficit hídrico en dicha microcuenca. Existe una creciente competencia de conflictos... ...por acceso y uso de agua... ...lo que afecta de forma negativa la producción agrícola. Las infraestructuras de cosecha de agua ejecutadas... ...como los atajados... ...no tienen el acompañamiento ni compromiso alguno... ...para el control, mantenimiento y sobre todo... ...la conservación de la cuenca alta... ...existiendo ejemplos evidenciados... ...de la colmatación e infiltración... ...que conllevan al deterioro acelerado... ...de estas infraestructuras. Recurso vegetal. Según el diagnóstico y testimonios expresados... ...por propios pobladores la microcuenca Yuraj Molino viene sufriendo un acelerado proceso de deforestación y desertificación, sumando a esto las incipientes campañas forestales que han logrado bajos porcentajes de prendimiento, aspectos que han desmotivado a la comunidad a continuar realizando plantaciones. No que uh, hay trabajo pi, y kay, ingenieros y hay ningún No productivo, deforestación y después eh, yo creo que hay que avanzar Y yo agradezco que hay si realidad es mejor todavía, kay, kay, realidad, chaga, kay, trabajo, chaga, mejor, alegría todavía realidad hay mejor, realidad mejor, en mejor, mejor, no hay un plan de de que avalación de las que proyectos manten se hay que conjuntos que cinco componentes manta vale no hay que proyectos que acusan que comunidades está de na panga ni apama orhonga proyecto logra con la chara hay pas para en en erupción que son en problemas de derechos a rayapos gan mucha chinga Fundamento y justificación En este contexto y conscientes de la problemática de los recursos naturales Cuyo objetivo es elaborar un plan director de manejo integral de Cuenca, MIC Para Yuraj Molino Con una vocación de coordinar todos los esfuerzos con los actores Comunidades, gobierno municipal, ONG y otras instituciones ...que de una forma u otra participan y son protagonistas o responsables... ...del proceso de desarrollo sostenible de las comunidades de la microcuenca. En la formulación del Plan Director para la Microcuenca y Molino ...coexisten condiciones ambientales, culturales, económicas y sociales diferentes. Asimismo, según los estudios del diagnóstico, mediante talleres participativos... ...y la línea de base... ...los resultados nos muestran un predominio... ...de la problemática y o limitaciones crecientes... ...respecto a la degradación de los recursos naturales... ...como el uso inadecuado del agua... ...procesos productivos con bajo rendimiento... ...que depende de la calidad y acceso oportuno... ...al agua y suelo... ...condiciones climáticas desfavorables... ...bajos ingresos económicos de la población... ...la migración... ...servicios básicos limitados... ...la falta de infraestructura productiva... ...procesos erosivos... ...la deforestación permanente... ...la expansión de la frontera agrícola... ...poco planificada y otros... ...los cuales han sido identificados... ...por los propios pobladores... ...de las ocho comunidades campesinas... ...en la microcuenca Yuraj ...Tipatipa, -tipa, Cañada Arriba... ...Cañada, Molle Molle... ...Pilancho, Yuraj Molino, Chimboata y Misquillacu, ...que orgánicamente pertenecen a la subcentralía de Yurajmolino. También otros estudios anteriores... ...como el proyecto Manejo Integral de la Cuenca Yuraj Molino 2013... ...sustentan la problemática... ...sobre los estudios realizados y abordados. El plan director es una herramienta de planificación y de gestión... ...que sirve para capacitar sensibilizar, facilitar el fortalecimiento y capacidades de los productores, facilitar también la rehabilitación de las infraestructuras de almacenamiento y o cosechas de agua, implementar el manejo y conservación de suelos cuyo propósito es disminuir los procesos erosivos, el manejo adecuado de los sistemas productivos, ...y promover prioritariamente la conservación y protección... ...de los recursos forestales nativos y vertientes de agua. Los resultados obtenidos durante los estudios desarrollados... ...con una metodología participativa... ...y en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Pocona... ...dieron lugar a un plan director de manejo integral de cuencas MIC... ...para Yuraj Molino que tiene la finalidad de mejorar el nivel de vida de las familias y habitantes del municipio de Pocona, Subcentralía y Urag Molino, a través de la implementación de un manejo integral de los recursos naturales con enfoque de cuenca. La Facultad de Ciencias Agrarias eh, tiene bastantes institutos y uno especialmente que es el Instituto de Desarrollo Rural Integrado un instituto que tiene mucha experiencia en el manejo especialmente del tema del desarrollo integral y creo que el aporte del Instituto de Desarrollo Rural Integrado del IDRI es un aporte estratégico en lo que va a ser el desarrollo de la zona del municipio de Pocona porque ha generado proyectos eh, participativos con una visión de las comunidades de manera que cuando se empiece implementar esos proyectos, realmente la gente esté de acuerdo esté de acuerdo a su contexto pero es importante esa experiencia que tiene el instituto para generar este tipo de intervención eh, integrada en una zona como en Cochabamba, eh, donde realmente eh, es una zona, eh, diríamos un poco aislada, pero realmente ha sido importante la participación de nuestro equipo técnico, con el cual estamos muy satisfechos y nos realmente vamos avanzando en esa interacción, en esa, en esa respuesta social que debe tener la universidad hacia el problema de las comunidades. El Instituto de Desarrollo Rural Integral Dependiente de las octa de, la de Ciencias Agrarias de la Universidad San Francisco de Chuxaca ha desarrollado una tarea muy importante, cual ha sido la de elaborar ocho perfiles de proyecto para ocho comunidades asentadas en la subcentralía de Yuraj Molino del municipio de Pocona, departamento de Coachamba. Este, estos perfiles en realidad recogen la expectativa, los anhelos y aspiraciones de cada una de las comunidades que han sido elaborados básicamente bajo una metodología totalmente participativa, eh, es decir, tiene un espíritu totalmente de carácter integral, donde se priorizan el tema de recursos naturales como es el recurso suelo, el recurso agua, la cobertura vegetal fundamentalmente, sin las cuales difícilmente se puede concebir de desarrollar una agricultura sostenible en el tiempo. Entonces, este proyecto consideramos que puede ser una de gran ayuda, de gran eh, apoyo para el propio gobierno municipal de Pocona, para que a partir de esta de estos perfiles de proyecto puedan solicitar los fondos necesarios para poder encaminar estos proyectos que seguramente van a ser de mucho beneficio para el ...mismo municipio y sobre todo para las ocho comunidades beneficiarias. Propuesta del proyecto integral y alcance. Impacto, objetivo general. El manejo integral de los recursos naturales se plasma en el plan director... ...como el manejo del recurso hídrico, el manejo y conservación de los suelos... ...el manejo de los sistemas productivos y las plantaciones forestales. A ellos les acompaña un proceso de sensibilización y capacitación, siendo la parte esencial del cimiento formativo los actores locales, como protagonistas principales, bajo un enfoque de cuenca participativa y sostenible. El objetivo central es... Contribuir a la mejora del bienestar de los pobladores del municipio de Pocona, Subcentralía y mediante el manejo integrado de la cuenca adoptando la implementación de medidas de mitigación adaptación al cambio climático provisión de agua para riego manejo y conservación de los recursos naturales que permitan mejorar la producción agrícola para establecer la seguridad alimentaria asimismo el proyecto de manejo integral con enfoque de cuenca establece cinco componentes ...que a su vez son resultados de la presente propuesta. Componente, sensibilización, capacitación y fortalecimiento de capacidades. Un componente importantísimo que fortalecerá las capacidades de los productores... ...en el aspecto organizacional, como también en los conocimientos... ...de un manejo adecuado e integral de los recursos naturales como el agua... ...el suelo, la cobertura vegetal y los sistemas productivos... ...generará conciencia en la solución de los problemas... ...mediante el cuidado de un manejo sostenible de los recursos naturales... ...como la adaptación al cambio climático y los aspectos medioambientales... ...la situación de la participación del género estará presente particularmente en la mujer... quien será el motor en actividades agrícolas productivas... ...huertos, hortofrutícolas y otras actividades relacionadas... ...siendo la protagonista principal del desarrollo comunitario... ...y el sustento del hogar familiar. Componente, manejo del recurso hídrico. Se aprovechará y se mejorará el uso del recurso agua... ...a través de las infraestructuras de captación y cosechas de agua... ...mediante la rehabilitación de atajados... ...y obras complementarias para un almacenamiento eficiente del agua. Aspectos que el Plan Director contempla en los proyectos elaborados... ...cumpliendo el objetivo establecido de rehabilitar... ...estabilizar la infraestructura productiva existente... ...y mediante ella promover el establecimiento de huertos ortofrutícolas. ...con familias beneficiarias de las comunidades... ...y en la microcuenca de la subcentralía Yuraj Molino. Componente, manejo y conservación de suelos. Se implementarán medidas para la conservación y protección de suelos. Sin embargo, con los resultados logrados a medio y largo plazo... ...realizando diferentes prácticas conservacionistas... ...se logrará mitigar el mayor problema del suelo... ...la erosión, mediante prácticas conservacionistas... ...como son las obras físicas y las medidas agronómicas. Las obras físicas controlan el flujo del agua de la escorrentía... ...disminuyendo el escurrimiento del área de cárcavas activas... ...y disipan el agua retenida hacia las laderas estabilizadas. También mejoran el aprovechamiento de la infiltración en los suelos... Así hay una disminución de la erosión superficial, se reduce la velocidad del flujo hídrico, se acumulan sedimentos, se evita el arrastre del suelo, los procesos erosivos y se amortiza el impacto del flujo hídrico en los bruscos cambios en las pendientes. De este modo, se logra dar el cumplimiento al objetivo establecido... ...en este componente, como es implementar manejo y conservación de suelos... ...físicos y agronómicos, con enfoque de manejo de cuenca... ...para disminuir los procesos erosivos de forma sostenida... ...priorizando las parcelas productivas. Componente Manejo de los Sistemas Productivos La producción y la productividad son dos aspectos de vital importancia... ...para el sustento de las familias... ...donde se logra diversificar la producción agrícola... ...mediante la implementación hortícola y frutícola familiar... ...dependiendo del sistema de riego... ...los excedentes agrícolas son comercializados en las ferias locales... ...y en los mercados de las ciudades... ...las innovaciones tecnológicas generadas en la producción y productividad... ...con la implementación de riego presurizado, aseguran la seguridad alimentaria. A su vez se genera un uso racional de agroquímicos convencionales y alternativos... ...con la aplicación de un manejo integral de plagas y enfermedades MIPE... ...dando el cumplimiento al objetivo de este componente... ...como es el de mejorar la producción agrícola mediante las innovaciones tecnológicas... ...generando alternativas productivas... ...y diversificación de la producción... ...con buenas prácticas agrícolas. Componente, plantaciones forestales. Las plantaciones forestales con especies nativas y exóticas... ...son acompañadas de obras de conservación física... ...y de protección a las fuentes de agua, anchas... ...generándose una bomba o tanque de almacenamiento de agua... ...en el subsuelo... ...asimismo los cerramientos para la conservación de bosques... ...o áreas forestales de vegetación nativa... ...y el uso de reglamentos y o normas comunales... ...facilitan la conservación de la vegetación... ...los logros a mediano y largo plazo... ...generan una cobertura vegetal importante en la zona... ...para la alimentación de los animales... ...durante el pastoreo comunal del ganado mayor y menor también lo generan algunas especies forestales productivas que se dan al uso comercial, lo que se traduce en ingresos familiares importantes, cumpliendo de esta manera el objetivo establecido de promover prioritariamente la conservación y protección de los recursos forestales nativos y vertientes de agua, además de facilitar la realización de plantaciones forestales de protección, con especies nativas y exóticas, en sitios potenciales con los que cuenta la comunidad. Bien, agradecer a los financiadores y a la universidad de la materialización de este proyecto de preinversión. Para nosotros creemos que es una expectativa y una perspectiva de poder solucionar el problema del agua, el acceso al agua. Y nosotros en realidad recibimos con mucha alegría este eh, proyecto de preinversión, que sí. no dudamos que, eh, que va a ser eh, financiable, es accesible los montos que se están manejando, es, está dentro de las posibilidades del gobierno municipal, y consideramos también, está dentro de las posibilidades de las financieras, y por qué no decir también del gobierno central, que eh, es una tarea de todos o, eh, ...trabajar en cuanto a la resiliencia del cambio climático... ¿no? ...es eh, una tarea de todos los municipios... ...y eso como gobierno municipal de no lo tenemos muy, muy claro. Eh, para nosotros como Ingeniería Sin Fronteras y Las Baleares... ...es eh, fundamental el desarrollo de, este, de los proyectos... ...con nuestro socio local eh, y con el ayuntamiento... Eh, ...porque de esta manera podemos conseguir objetivos... ...a medio y largo plazo... Eh, de manera que los eh, proyectos desarrollados con, con enfoque de manejo integral de cuencas eh, sean, bueno, sean a futuro lo más sostenible. El Plan Director es una herramienta fundamental eh, para que diversos organismos, 20 o instituciones que quieran seguir contribuyendo a reducir las desigualdades en, en las comunidades rurales de Bolivia eh, tengan un marco en el cual fijarse eh, para, bueno, para conseguir todo lo que en ese proyecto marco eh, pues definimos.